Hola hola soy Andrés el que te llega cada mes jajajaj bueno ya así es sean todos bienvenidos a este día especial hoy vamos a presenciar un bug muy raro extraño no esperado como tu rima en mi cabecina bien bueno como el agua que te espera hoy por hoy han arreglado este bug pero se puede obtener un poco de ella para poder ver bajo el agua pero este bug es un poco raro y te invito a que veas como las feas de entre tus piernas bueno ya para joder pero quien interrumpe el video Sal a que te veo por la ventana, arrepiéntete serpiente de tus pecados. Otra vez ustedes hasta en este juego me van a seguir testigos de Jehová. Si sí, hasta que aceptes al señor. ¿Cuál señor? El que te parió. ¿Qué? Hermano Dios es tu padre y tienes que aceptarlo para que te vaya bien en la vida. Joder, lárguense de mi propiedad. Ok, ya para poder apreciar este bug y poder ver bajo el agua tienes que obviamente estar en el agua jajajajaja. Bien haré rápido este video porque hay una loca que acosa a todo el mundo. Pero bueno Creeper que una vez cerca del agua tienes que estar en una esquina y procedes a picar un bloque para estar dos bloques bajo el agua. Esta es la única forma de poder apreciar este magnífico bug. Bien bien Creeper mira que ya bajé dos bloques bajo el agua y lo único que hay que hacer es pulsar los botones de arriba y abajo hasta lograr ver bajo el agua. Mira que es tan fácil facilito papá. Pero ya este bug también se logra apreciar en cualquier parte del agua. También funciona con vida en modo creativo en todos los modos de Minecraft. Y lo mejor de todo que en este bug. Si te llegas a poner perdón a tomar la botella de visión nocturna. Ya lo tengo activado y para que veas que realmente funcione en cualquier parte del agua. Vamos a ponernos aquí en medio de este pequeño río canal mar. Como quieras llamarle pero igualmente te va a funcionar ok. Bien que ya estoy en medio como un torero que viva el rodeo. Que bien, bien, pero que muy bien, ya puedes ver que esta ocasión cuando hacemos el book se puede ver claramente bajo el agua. Bien, lo de tomar la botella de visión nocturna es opcional. O sea, papis, que si tú quieres hacerlo y punto, punto, que llegamos al final de este tutorial de cómo mostrar el books. Pero bueno, bueno, que ya me voy porque después viene esa loca que confunde a todos con Rubius, no seas malo. Guaaaa... Joder, no puede ser a un lado que la loca ataca con su locura. Cree que todo el mundo él. El... Rubius, no seas malo. Al fin, paz y tranquilidad. Vamos a despedir el video. Ok gente de minecraft gracias por ver el video. Recuerda seguirme en mis redes sobre todo en Instagram. Ay cierto me olvide no tengo Instagram jajajaja. Bien ya puedes dejar tu Instagram para buscarte y servirte cuando me cree uno jajajaja. Bien ya si quieres juegos de PC muy baratos sigue el link que está en la descripción. Bueno bueno ya deja tu like tu dislike tu comentario joder dije come. En vez de comentario madre mía que esa loca me dejó mal joder joder también si quiere denunciar el video hazlo pero también compártelo te ver hasta un próximo video.